Y él me, me mira y me dice: Ah, yo creía que había muerto acá. Viste cómo se piensan y se hacen. Bueno, vino a poner, viste que le hice sacar la olla de ahí que está. ¿Y usted acá no tiene nadie de familia? Le digo: en Buenos Aires. Ah, digo, pero no nos frecuentamos. Además, tengo una hermana, digo, que es celosa y envidiosa decía Ricardis, que yo era una persona buena, me decía Ricardis, y me decía que me aleje de la persona mala, y no mi vecina, y le dije dos particulares, y me dijo no, no, no,